Hola, amigos y amigas de Academia de Mayordomos. Quería comentaros que el viernes que viene, día 30, vamos a organizar una fiesta final de temporada en el Bar Los Faroles, en el Paseo Farnesio. Para celebrar que terminamos con la serie, estrenaremos el último capítulo y habrá una fiestecilla con sorteos y sorpresas. Os esperamos a todos.